Buenas tardes amigos del Perú, les saluda Manuela Bastidas el día de hoy, viernes 14 de abril del 2023, estamos ya a mitad de mes de este cuarto mes del año, un año en el que está bastante agitado todavía. Si en el Perú uno todos los días tiene sorpresas en el ámbito político, todos los días se remece el escenario, más aún en un momento en el que estamos en una dictadura a partir del 7 de diciembre. Pero no solamente ahora es portada de los titulares el tema de la dictadura de Dina Boluarte, en el que esta prensa oficial silenció, sino que también ahora está... Eh, pasando por desapercibido, por eso es necesario analizar qué está pasando en Fuerza Popular y sus claros vínculos con Joaquín Ramírez, quien fuera su secretario general. El otro hecho que está pasando por aguas tibias es la sentencia condenatoria a 12 años de prisión efectiva de Daniel Urresti, otro genuino representante de la derecha, y, eh, como vuelvo a decir, el escenario bastante movido en un momento de dictadura militar. Por eso hemos convocado a un joven profesional del área del derecho, del área formado en leyes, como es Ricardo Damián, eh, parte integrante del Ágora Popular. Si algo se tiene que rescatar de este momento de grave crisis política en nuestra patria es que está dando a luz a nuevos elementos, nuevos líderes, nuevos referentes en el escenario político. Por eso hemos convocado a este joven profesional que tiene una postura política y nos va a ayudar a analizar la realidad político, social y judicial, todo ello vinculado clara y nítidamente al ámbito, vuelvo a señalar, político. De esta manera... Iniciamos el día de hoy Todo Cambia Noticias. Eh, Damián, bienvenido a Todo Cambia Noticias, Hola. espacio que se emite desde la ciudad de Milano, Italia. Te saluda Manuela Bastidas. Encantado Manuela, Manuela Bastidas, encantado de estar en tu programa, que tiene muchos seguidores, y yo feliz de interactuar contigo, representando a la Institución Ágora Popular de la Plaza San Martín, espacio de lucha, Espacio donde han salido grandes luchadores sociales, donde se han gestado tantas eh, luchas en vindicar derechos, ¿no? eh, que de por sí somos inherentes. ¿no? Espacio histórico, político, popular, que tiene más de 30 años de vigencia. Interesante saber la trayectoria que tiene como organización y espacio de debate el Ágora Popular. Muchas personas han pasado por ese espacio y ahora tenemos nuevos elementos. Vuelvo a decir, Ricardo Damián es bachiller en Derecho. Cuéntanos un poco más sobre ti. Y sobre algunas eh, algunos eh, algunas personas que hayan pasado por este espacio de debate político y que ha ayudado de alguna manera a la toma de conciencia y está marcando la agenda en nuestra patria, el Perú. Sí, mira, y, sí, yo llego al Ágora Popular ya eh, hace dos años y medio aproximadamente, y... Yo me vi muy impresionado, me vi muy conmovido cómo había un espacio que te permitía, eh, que permitía que te escuchen, principalmente, ¿no? Y hoy en día tenemos una sociedad que no escucha, una sociedad en donde muchas veces guiadas por medios de comunicación que marcan la pauta del ciudadano. Eh, hace de que justamente no escuche. En la Plaza San Martín ya es un espacio democrático, y eh, yo llego ahí eh, invitado por el señor Leonardo Castañeda, al, al cual yo tengo una gran admiración, una admiración intelectual, una admiración como persona también. Eh, muchos, muchas personas de ahí son mis maestros, ¿no? porque yo he aprendido muchísimo, inclusive he aprendido mucho más que en la universidad, y en el Ágora Popular y en otros colectivos de la Plaza San Martín que también son muy brillantes, no eh, eh, tengo que rescatar eso. Eh, yo eh, soy padre de familia, eh, cuento con dos hijos, eh, soy bachiller en Derecho eh, de la Universidad Continental, sin embargo, debo decir aquí algo importante, que no es sencillo en el Perú, eh, terminar una carrera, no es sencillo, eh, aún así, teniendo familia, es, es una tarea titánica, créanme, eh, porque muchos jóvenes con tantos sueños, que salen de la universidad o de no a querer formarse como por la vocación, en, y sin embargo se encuentran con un muro, con una pared que no les permite desarrollar, de acuerdo, su talento de acuerdo a su vocación, pues, ¿no? Entonces eh, yo yo feliz de estar en el agro popular, soy orgulloso, eh, estoy muy orgulloso de pertenecer al agua porque he encontrado conciencia política y asimismo, pues no, asimismo eh, está en los parámetros que yo creo que está la salida política al país. Interesante lo que nos estás señalando, pero a la vez preocupante. Acabas de señalar que tú eres bachiller en Derecho y entiendo que eh, esta facultad y esta, form, esta profesión forma eh, a profesionales en Derecho y Ciencias Políticas. Esa es la denominación, me vas a corregir si, es, si no es así. Pero a la vez también señalas que es el ágora quien te ha nutrido mejor en el ámbito político, cosa que no lo habías eh, sentido, percibido o no has recibido esa formación que quisieras en las aulas universitarias. Háblanos un poquito de cuál es eh, la línea que está tomando la formación mm, universitaria en, valga la redundancia, en las aulas universitarias que están alejadas de la realidad y que muy por el contrario, estos espacios de debate como es el de la Plaza San Martín, el Ágora Popular y otros colectivos, sí te han nutrido, sí te están encaminando y sí son una ventana para identificar nuevos liderazgos con análisis político, con análisis y postura clara y nítidamente política. Háblanos de esos dos aspectos. Sí, mira, eh, en verdad en el caso ¿no? de algunas universidades, en el caso de la mía, ¿no? y puede ser también en otras, en eh, el caso San Marcos, ¿no? universidades particulares, eh, enseñan eh, desde la economía ¿no? de Alan Smith hasta la política liberal, ¿no? porque hay diversos tipos de política, ¿no? hay política liberal, hay política socialista, ¿no? hay política marxista, hay política popular. ¿No? La política popular se ve en el campo. ¿no? Los docentes universitarios pueden enseñar mucho. Ellos pueden enseñar de acuerdo a una perspectiva, de acuerdo a una alineación, eh, de acuerdo a una alineación, digamos, eh, encasillada de tal manera, ¿no? para que el estudiante crea que lo que se enseña en la universidad es políticamente, Está bien, ¿no? Es decir, pueden llegar hasta decirte, sí, mira, eh, el concepto es así, lo que está pasando actualmente, eh, ¿sabes qué? Tienes que aprenderte el nombre del primer ministro, tienes que aprenderte eh, que política es el arte de gobernar, ¿no? Eh, ¿Entiendes? Entonces, eh, la realidad no es esa, ¿no? La realidad es otra pero los docentes de las universidades muchas veces no abordan a la verdadera realidad y al verdadero punto de la situación política, sí, sí. tanto económica, filosófica, ¿no? Y esto ya viene de años, eh, Manuela, porque se ha quitado no solamente de los colegios muchos cursos, sino también se han quitado muchos cursos de las universidades, ¿no? Por ejemplo, hace muchos años tengo amigos ya mucho mayores que yo, que me hablan que las universidades estudiaban y se brindaba como la currícula y diversos cursos, tanto como filosofía política, ¿no? materialismo eh, dialéctico, sin ser yo identificado con el materialismo, ¿no? sin serlo, entre otros cursos, ¿no? materialismo histórico, materialismo dialéctico, ¿ya? hoy en día eso lo han sacado, lo han sacado para mal ¿No? Y una universidad no solamente debe tratar eh, ciertas materias de un solo lado, sino debe tratar de todos los estratos, debe abordar los temas de todos los estratos, tanto teoría como práctica, y tanto, eh, es decir, ¿no? Y no solamente quedarse ahí, sino dar un paso más para que el alumno puede esclarecerse, ¿no? Es por eso que cuando muchos salen de la universidad, eh, de repente en lo que es Derecho y Ciencias Políticas, como tú mencionas, ¿ya? Eh, prácticamente desconocen, desconocen el ámbito político. Yo aprendí, por ejemplo, eh, mucho en el Ágora popular, en el ámbito político. ¿ya? Eh, desde que es una gestión, desde que... Desde cómo realmente funciona el Estado de forma real, ¿no? Las universidades en sí no abordan mucho eso, no abordan en sí cómo funciona la estructura del Estado, ¿no? Te dan los conceptos, pero cómo funciona no te lo dan, ¿no? Entonces, el ágora popular justamente ha venido a romper con eso, ¿no? Y es justamente que le da a la ciudadanía a conocer cómo funciona el Estado, ¿no? Es una política popular, ¿no? Y la cual, pues, este, yo aprendí muchísimo, aprendí muchísimo y de la política cruda, de la política dura, realmente, que para muchos alumnos cuesta mucho comprender. Eh, vuelvo a señalar el enorme, el enorme el, el, la enorme enseñanza que está dejando en la práctica este momento histórico por el cual estamos viviendo los los peruanos, esta dictadura, estas, este rompimiento del equilibrio de poderes, esta ausencia real de partidos políticos, estas mafias criminales, el papel que juegan los medios de comunicación en la práctica, todo eso nos está dejando una gran lectura y una gran enseñanza que no solamente, como lo dice Ricardo, estamos aprendiendo en la práctica frente a la ausencia de partidos políticos que también cumplieron su rol o deberían cumplir un rol formativo, frente a la ausencia de una formación crítica analítica, ¿no? Eh, eh, realmente muy importante es que no solamente quienes son formados en Derecho y Ciencias Políticas, sino todos, incluidos, aquellos que no tienen formación académica superior, tengan que involucrarse con la realidad nacional, porque eso es hacer política, otra cosa es hacer político partidarizada, que es otro tema muy importante, pero que no, no desdeñable, por cierto, importante sí, pero que no se hace. Ahora tenemos mafias criminales que nada tienen de partidos políticos, y sobre eso vamos a hablar. Ricardo, eh, tú eres un profesional en derecho, volvemos a decir, te estás formando en las calles, en el ámbito político, tú no has militado como tal en, una, uh, en un partido político, estás haciendo política, ¿Y ¿cuál es tu mirada del escenario político actual en este momento? No solamente del 7 de diciembre para adelante, sino vayamos a analizar, por ejemplo, los últimos 10 eh, años en nuestra patria. Sí, mira, eh, mira, tú lo que acabas de mencionar hace un momento es, es algo más que relevante. Tocaste esa la prensa, ¿no? Y mira, Noam Chomsky, eh, gran filósofo, da a conocer las 10 estrategias de manipulación de la prensa que todo peruano debería conocer. Todo peruano que ame a la patria debería conocer. Y yo los exhorto a sus seguidores eh, que eh, vayan indagando cuáles son estas 10 estrategias de manipulación de la prensa, ¿no? eh, Mira, acá hay un artículo, ¿no?, de Noam Chomsky, cómo él aborda estos 10 puntos, ¿no? Porque la prensa ha formado un papel determinante. La prensa ha formado un papel tan determinante que manipula de tal manera, ¿ya?, que crea, digamos, y modelos de ciudadano, ¿no?, para alejarlo de la verdadera realidad. Y llega al punto incluso a uh, los conceptos, manipularlos, los significados y los significantes de, de, de todo concepto, de toda ley jurídica, ¿no?, Manteniendo en el engaño a una población, y que es conveniente obviamente para clase, la clase política corrupta que es secundada por los grupos de poder económico. Estos 10 años eh, en el Perú han sido tristes, lamentables, no dolorosos. ¿no? Me ha dolido mucho este estos últimos meses lo que ha pasado, me ha dolido en el alma lo que ha sucedido. No, no puedo negarlo, ¿no? somos humanos y, y también sentimos. Y, y estos 10 años ha sido para mí y lo, uno de los, una de las épocas más nauseabundas que ha podido tener la política del Perú. Y todo ello siempre vas a encontrar al partido de Fuerza Popular. Siempre cuando alces el sombrero de la galera... Y siempre cuando sumes 2 más 2, te va a dar siempre un truco de fuerza popular. de Estos fujimoristas que están enquistados en el poder durante 30 años. Y justamente, ¿no? Eh, lo que ha pasado ahora último, ¿no? Ha sido tan confuso para los hasta para los grandes especialistas que les ha quedado únicamente a manipular en la prensa. El señor Castillo desde el 7 de diciembre ¿no? Eh, confusamente no, con, eh, con tanta confusión dio un discurso para cerrar el congreso ¿no? y fue justamente lo que sus detractores y enemigos querían que pasara pero lo hizo de una manera tan extraña que hasta ahora nosotros no hallamos respuesta porque no tenían Votos para vacarlo, no había. Tenía un abogado que era un tocado de la ciencia jurídica como sí, sí. Benji Espinosa Ramos, ¿no? que ya había denotado esa intelectualidad, ese bagaje, esa experiencia en el ámbito del derecho, en el ámbito penal para ser exacto, donde sí, sí. garantizaba su protección del presidente. Bajo argumentos jurídicos que presentó en la prensa, en diferentes medios, ¿no? De repente tú has podido ver, cuando se presentaba en Juliana Oxenford, desarmaba argumentos. Cuando se presentaba en Milagros Leiva, desarmaba argumentos. Cuando se presentaba en 24 horas con Mávila Huertas, desarmaba todo argumento golpista, ¿no? Entonces, con esta garantía, ¿cómo un presidente cierra el Congreso? O manda a decirlo, ¿no? Entonces, esa es la confusión que tenemos, ¿verdad? Pero, otra cosa... Otra cosa, yo me pregunto, ¿qué era lo que pedía el pueblo peruano cuando el presidente Castillo iba a las provincias? Todos decían al unísono, cierren el Congreso. Todos. Se iba a Ayacucho, Pedro Castillo cierra el Congreso. Se iba a Junín, Pedro Castillo cierra el Congreso. Todos. Y eso es innegable estos congresos descentralizados que se dieron en el Palacio de Gobierno también pedía que se cierre el Congreso entonces eh, yo quiero pensar ya estoy seguro de que el presidente Castillo porque todavía sigue siendo nuestro presidente y queremos su libertad yo estoy seguro que el presidente quiso cumplir con ello Ya, yo voy a tomarlo así quiso cumplir con un mandato popular a pesar de de que esto le traería un perjuicio. ¿No? ¿Y de que hizo mal? Obviamente, hizo mal, ¿no? Con a un pre premier como el señor Valer, yo me pregunto, ¿es hacer bien o hacer mal? Conociendo la trayectoria de este. Colocar a señores y recomendados, ¿no? Como el señor, Pacheco, ¿no? De trayectoria de trayectoria prista Recomendado por Sagasti, ¿no? O, o, o con gran conocimiento del señor Sagasti, colocándolo de asesor, ¿no? Para que todo sea un hecho concatenado, una recatafila de hechos inéditos que han pasado para que termine en su vacancia, ¿no? Pero a pesar de todo eso, lo han sacado teniendo inmunidad presidencial. Y yo estoy muy seguro de que va a salir de prisiones, porque los órganos internacionales que ya eh, están pronunciándose han ya denotado un veredicto o digamos han, han ya denotado una opinión a favor del presidente e incluso a favor del pueblo, ¿verdad? Entonces eh, estos 10 años que arrastra esta decadencia política definitivamente siempre vas a encontrar al fujimorismo prendido de ahí. ¿no? Y no para hacer el bien, no para ayudar al pueblo peruano, no para ayudar al bolsillo del pueblo peruano, al desarrollo, al esclarecimiento del pueblo peruano, no para eso, o sea, para cualquier cosa menos para eso. ¿no? Además, dentro de estos 10 años, estimada Manuela, ¿ya? es necesario saber, que el fujimorismo en estos 10 años no ha estado solo. Porque, carambas, hay partidos políticos como Avanza País, Renovación Popular, en el gobierno anterior también, ¿no? Eh, con Acción Popular, el APRA, ¿no? Que los candidatos que han pasado por el fujimorismo resulta que están con otros partidos, ¿no? Y ellos dicen, ¿no? Se presentan como grandes señores, ¿no? Se presentan ahí, bien, como grandes señores... Miren, sí, estamos con un nuevo partido, sí, vamos a estar aquí ahora, y somos ahora diferentes, ¿no? Falso. No son diferentes. Son fujimoristas disfrazados nada más. No son otra opción política. Y el APRA y el fujimorismo siempre se juntan en el momento que están con problemas, y esto lo va a notar cualquier ciudadano que empiece a analizar de forma fehaciente va a notar que el APRA y el Fujimismo siempre están uniéndose para salvarse entre ellos o para complotar contra el pueblo. ¿no? Pero en conclusión, eh, estimada Manuela, ¿ya? todo lo que se ha hecho estos 10 años ha sido en contra del pueblo peruano. Todo lo que se ha hecho estos 10 años de vida política, ¿ya? estos últimos 10 años, todo ha sido en pro el empobrecimiento y la falta de información y mantenerlos en la ignominia a nuestro querido pueblo peruano. ¿Ya? Ellos, ellos actúan, ellos y tanto los fujimoristas como los partidos que están aliados con ellos, actúan de tal manera para el, el desbeneficio del pueblo. ya No tienen la conciencia de que el pueblo es el primer poder, no el Congreso. El primer poder del Estado, porque de ellos se emana el poder, estimada Manuela. Estamos es el día de hoy, no, no. el día de hoy estamos a 14 de abril, viernes 14 de abril, analizando con Ricardo Damián, del Ágora Popular, eh, bachiller en Derecho, una persona mmm, que está dando también bastante que hablar por su postura bastante clara, su análisis. El hecho de que esté saliendo en el ágora y en otros espacios ayudando a analizar la situación por la que atraviesa nuestra patria en el ámbito político, social, judicial. Es necesario escuchar nuevas voces, es necesario escuchar nuevos referentes políticos frente al hecho de que líderes que ya han tenido un pasado, que no es malo que lo tengan, es malo cuando este pasado... Es, eh, tiene rabo de paja, es malo cuando sirvieron a la derecha, es malo cuando pertenecen a mafias criminales. Tener un pasado político Exacto. nos debe llenar de orgullo. Yo, Manuela Bastidas, tengo mi pasado, pero no tengo rabo de paja. Y bueno, eso es bueno. Exacto. Lo malo es cuando hayas eh, prestado tus servicios o te hayas puesto de lado o en contra del pueblo. Has tocado puntos importantes, Ricardo, que yo quiero resaltar y no sé si tú también los resaltas o empezamos a conversar un poco sobre lo que acabas de decir. Cuán importante es el rol de la prensa y si nosotros los que hacemos prensa alternativa ahora criticamos abierta, duramente a aquellos que ejercen la prensa oficiosa, oficial, o los que han desinformado, los que nos han mantenido en la ignorancia, los que han sumido en la crisis moral a nuestra patria, los que han contribuido con el bajo nivel cultural en nuestra patria a través de sus programas basuras, también tenemos los de Prensa Alternativa una grave y fuerte responsabilidad. El hecho de ponernos detrás de un micro y estar ingresando a sus hogares es cierto una posibilidad que nos dan de llegar a través de nuestras opiniones con la verdad, no manipulándola, no haciendo noticias sobre falsas verdades o medias verdades, sentando posición, yo pertenezco a esta estructura, ¿no? A esta, eh, a, mm, pertenezco... Soy parte de esta clase social, esta es mi posición política, esta es mi postura frente a ello y eso es bueno porque nos permite saber quién es quién, sin caretas, sin manipular la información. La prensa alternativa tiene una gran responsabilidad y eso implica también leer, eso implica educarnos. Eso implica saber ser tolerantes, recuperar el diálogo perdido para no entrar a confrontaciones o a, a discusiones eh, intestinales eh, y o domésticas. Hay que elevar el debate. Esa es la gran responsabilidad que tenemos los que hacemos prensa alternativa. Básicamente actuar sobre la verdad. Nada más que la verdad. Quien actúa con y para... Eh, y transmitiendo la verdad, yo creo que ya está un paso adelante. Quien no está haciéndole juego también a esa prensa, tanto criticamos. Yo quiero también lo que tú has señalado, es que Fuerza Popular es un partido. Para ti es un partido, para mí es una mafia criminal, no es partido. Hay que empezar a desfujimorizar todo lo que existe en nuestra patria, el Perú. El fujimorismo ha calado y se ha metido muy hábilmente, mafiosamente, como actúan los mafiosos. El fujimorismo está no solamente en el Congreso, está en la prensa, está en el Poder Judicial, está en el Ministerio Público, está en todo lo, el aparato estatal, en todos los niveles, está en, los, en las universidades, o sea, hablar de, de, de, de, de esta universidad a las peruanas, ¿no? Es hablar de fujimorismo y es hablar de mafia criminal. Hablar de ministerio público es hablar de fujimorismo y es hablar de mafia criminal. Hablar de medios de prensa que tuvieron en algún momento una figura trascendente, e impactante en nuestra patria, es hablar de mafia criminal, de fuerza popular. Entonces es hablar de crimen organizado, inclusive hablar ahora de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Entonces, en mi concepto, no sé si coincides con esto de que hay que desfujimorizar al Perú y hay que señalar primero que Fuerza Popular y todos sus aliados como Avanza País, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, son mafias criminales, no son partidos políticos porque no responden a una ideología, no tienen doctrina. Tienen seguidores, no tienen militantes, ¿no? Tienen prontuariado, no tienen estatutos. ¿De qué estamos hablando, Ricardo? Sí, justamente. Yo le llamo partido político, pero eso es un eufemismo. Eso solamente es como para suavizarlo. Porque yo concuerdo con muchos compatriotas, y... Eh, que conocen y no conocen de política, que lo llaman organización criminal, obviamente. Y, y ahora está quedando denotado ya, cómo, cómo ellos, la alta cantidad de testaferros, ahora mira, yo me pregunto, mira, son 295 inmuebles que Joaquín Ramírez ha tenido incautado. Que el pueblo peruano se pregunte, ¿295 inmuebles para qué?, yo, me, yo, yo le, le exhorto al pueblo peruano, a tus seguidores, a, a los que están viendo esta transmisión, ¿para qué 295 inmuebles? ¿Para qué tantos vehículos? Ahora el señor Ramí, eh, Joaquín Ramírez ha salido con un comunicado de la escuela de aviación Jorge Chávez a indicar que, indicando, perdón, esta escuela que estas aeronaves no le pertenecen a él, ¿no? Bueno, ¿no? Ellos lo dicen porque lo dicen, pero van a tener que demostrarlo si este proceso continúa. Y carambas, este, esta organización eh, que funciona como partido político, y en este caso del señor Ramírez, ¿no? Que ha pertenecido a, como secretario general de Fuerza Popular. Ya, yo recuerdo en el 2009 que salió una noticia donde el juez que estaba a punto de condenarlo fue hallado muerto en el 2019. El señor se llamaba el señor este, Araujo, si más no me equivoco. O sea, antes de emitir la sentencia, Joaquín Ramírez, con una sentencia de seis años, de seis años nada más, al día siguiente amanece muerto en extrañas circunstancias. ¿Cómo se puede llamar a eso? ¿Cómo? ¿Por qué el fujimorismo siempre tiene que estar vinculado a la muerte? ¿Cómo el señor Kenji Fujimori... Eh, se le encontró droga en su almacén y que también asesinaron a un periodista que iba a encontrar el hilo de la madeja de la investigación. ¿Cómo Fuerza Popular tiene que estar vinculado a la muerte y a la droga? Y al testaferrato. O sea, ¿cómo, cómo en qué, eh, digamos, eh, raciocinio, en qué cabeza, en qué mente de un ciudadano puede volver a votar alguna vez por este partido? Ya no tienen excusa. El abogado del señor eh, Joaquín Ramírez debe de saberse, ya, a, a, hasta donde estoy investigando, también ha sido abogado de Philip Batters en el conflicto que ha tenido con Ricardo Bellman, también ha sido abogado de Alan García. Caramba, se han incautado un millón de dólares o de soles, bueno, lo, cual fuese la moneda, pero es un millón, a este señor, que ha sido investigado por la DEA y hoy, y hoy es alcalde de Cajamarca. ¿no? O sea, ¿en dónde en dónde en dónde cabe la lógica, ¿no? Este hecho ha roto ya la lógica. Ha roto todo extremo de logicidad que pueda que, que, que pueda haber de verdad. Porque si Cajamarca, ¿no? que es una provincia conocida por el antifujimorismo, cómo tiene este fujimorista enquistado como alcalde ¿No? entonces esto quiebra la lógica esto no es lógico ¿no? o aquí le han jugado sucio al, al pueblo de Cajamarca ¿no? o el pueblo de Cajamarca de repente está tan pero tan maniotado ¿no? o una de dos está tan maniotado que tiene el poco conocimiento de repente político que está bien que no lo tenga pero ha quebrado esto la lógica eh, me dejo entender Manuela entonces, entonces siempre este partido siempre está debajo del sombrero de la galera, tú abres, tú alzas una piedra del problema en el país, de un problema del país, carambas, lo encuentras a ellos. ¿no? Ha, ha señalado puntos importantes y hay que un poco refrescar la memoria a nuestros seguidores de Todo Cambia. Háblanos un poco, es Ricardo, importante. sobre el hecho de que la prensa en estos días, entre hoy día y ayer, son sus titulares. Por ejemplo, recordarles eh, ayúdanos tú a recordar el hecho de que Keiko Fujimori en su última campaña tenía las reuniones en Camacho, en esta casa donde esta casa también ha sido incautada, ¿verdad? Eh, es propiedad de Joaquín Ramírez, como lo ha señalado, de, de, de se, quien fuera secretario de Fuerza Popular. ¿Cómo está manejando la prensa esta información? Y si la están pasando por aguas tibias, hablemos de ello, identifiquemos de que Fuerza Popular y Joaquín Ramírez es la misma lacra, la misma criminalidad organizada. Eh, mira, ahorita eh, en la prensa escrita, ya eh, no, no, no sé cómo está tomando honestamente esta noticia, ya, pero, pero sí, no me, no me sorprendería de que este inmueble de Camacho también esté siendo in incautado. No. Mira, hay algo que, que una vez Belmont, Ricardo Belmont dijo en una de sus transmisiones ¿no? con un micrófono y con una pluma de periodista puedes salvar una vida pero también con un micrófono y con una pluma de periodista también puedes destruir una vida No me sorprendería de que estos, esta prensa esté manipulando la información para hacerlo quedar a estas personas como inocentes. ¿No? Eh, no, no me sorprendería eso, Manuela. Eh, lo que quieres decir de que no... ¿Crees tú realmente que en esta intervención que han realizado estos operadores de justicia en nuestra patria es puro show mediático o realmente hay un interés de que se descubra y se ponga tras las rejas a esta organización criminal liderada por Joaquín Ramírez y que tiene claros nexos con Fuerza Popular y Keiko Fujimori? Ah, Bueno, mira, esto para mí, la perspectiva que yo tengo es que sí es, sí es un caso real que está sucediendo, sí es pero también la prensa está utilizándolo como cortina de humo probablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos también el antecedente del señor Urresti, ¿no? Tenemos a la posibilidad de que el profesor Pedro Castillo salga de prisión, ¿no? Entonces ellos de repente están utilizando ya esta coyuntura, este problema eh, de Fuerza Popular con Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori y todo ello, para de repente, de repente desviar la situación. ¿no? Eh, porque obviamente, no para mí, para mí obviamente, esto, esto sí, sí está sucediendo, sí es cierto, esto no es simulado, pero la prensa lo está utilizando. La prensa lo está utilizando definitivamente. Eh, retomando un poco el... El tema de Pedro Castillo y lo referido a estos organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos que ha emitido un informe en el que da algunas recomendaciones o, en, o entre las recomendaciones que da no señala con precisión que se dé libertad a Pedro Castillo sino que señala, entre otras cosas, que hay violación a los derechos humanos, entre otras cosas. Referido a este papel que están jugando los medios, los organismos internacionales y el, el tema de las movilizaciones populares, ¿cuál pesa más desde tu análisis, desde tu perspectiva, para lograr objetivos claros que ustedes tienen y que lo vienen señalando desde la agora popular, que es lograr la libertad de Pedro Castillo. ¿Cuál crees tú que va a pesar mucho más para lograr ese objetivo? Eh, ¿Te refieres en lo que han analizado con respecto a la masacre y los derechos humanos atropellados? La pregunta, la pregunta es, ¿cuál de los... Eh, ¿Qué pesa más en este momento en el que estamos atravesando? Estamos a 14 de abril. ¿Qué pesa más? ¿El papel y los informes y el trabajo, la postura que tienen los organismos internacionales frente a la situación político-jurídica de nuestra patria o las movilizaciones en las calles para lograr el objetivo de, de la libertad de Pedro Castillo? Bueno, yo creo que los dos en igual medida, ya. pero el pronunciamiento internacional es crucial, porque eso va a tener un peso. El Perú, desde que ya se suscribe, ya forma parte de los entes internacionales, y eso se tiene que cumplir. Hay un principio, fíjate, que se llama el pacta sun servanda. Lo que significa este aforismo es y lo que se acuerda, se tiene que cumplir indubitablemente. ¿ya? Y Perú ha firmado parte de estos acuerdos internacionales. Si es que ellos ¿no? se están pronunciando a favor del pueblo peruano, ¿ya? y si es que ellos están pronunciándose de que ha habido un, una falta al debido proceso, ¿no? es decir, eh, han encarcelado a un hombre faltando a las reglas del proceso tanto constitucional como penal no ha habido antejuicio y todo ello, pues entonces por lógica esto tiene que quedar nulo. Entonces lo que se tiene que hacer ya de acuerdo a estos pronunciamientos es que el presidente nuevamente vuelva a hacer, vuelva a tener el antejuicio y que se vuelva a defender ahí como tiene que mandar el debido proceso. Pero las dos situaciones son clave porque el pueblo eh, por muy pronunciamiento que haya de la Corte Interamericana y de los Derechos Humanos, la ONU, ¿ya? el pueblo no puede eh, seguir esperando en su casa. ¿no? Lo que le queda al pueblo es la calle, ¿no? para hacerse sentir, para hacer sentir el rigor del pueblo, ¿no? como lo hemos venido estado haciendo. Entonces, en ese punto de vista, ambos, para mí, tienen que confluir. ¿no? Porque es la única forma de, de que el señor presidente salga de prisión, porque lo, lo, no solamente no solamente ya eh, es un preso político, sino es víctima de humillación a diario, porque miren, ya eh, ya tienen a un señor Castillo que está eh, preso con prisión preventiva ya, pero sin embargo siguen todos los canales a insultarlo, no o sea, esa, mira hasta qué punto de bajeza ha llegado esta... Esta prensa, esta prensa sucia, discúlpame, ¿no? Mira hasta qué nivel de se ha llegado. Ya tienen a alguien que está preso, pero siguen insultándolo, siguen tildándole corrupto, le siguen echando la culpa de lo que está pasando en el Perú, le siguen echando la culpa por la subida del pollo, es decir, le siguen echando la culpa de todo. ¿no? Y esto esto va a terminarse, ¿no? Y no se va a terminar, eh, con pena lo digo, de forma pacífica. ¿No? Eh, es muy probable que esto eh, reviente. Eh, pero no porque yo quiera, ¿no? Nosotros no queremos violencia, pero la naturaleza de las cosas ya eh, se está dando así porque el pueblo ya está indignado, ¿no? El pueblo está con una rabia total y, y esto va a traer definitivamente, ¿no? Una manifestación, más manifestaciones no pacíficas, estimada Manuela. Hemos sido testigos de que a partir de diciembre, enero, fueron los meses en que las movilizaciones alcanzaron un nivel bastante fuerte. Eh, la población, el soberano, salía legítimamente a manifestar, a sentar su voz de protesta frente a lo que estaba pasando con esta dictadura militar que hasta ahora se aferra al poder ayudado por el Congreso. Eso fue entre diciembre, enero, febrero, inclusive. Y luego hemos entrado a un proceso de calma. ¿Cómo analizas ello? ¿A qué se debe? Uno, es una de las eh, regiones, ciudades, en las cuales nos ha dado un claro ejemplo de lo que es luchar de dignidad, de, de valentía. Pero, ¿cómo analizas el comportamiento de la población que estuvo protestando? ¿Cómo analizas las protestas en sí? ¿Y, y, y qué, cómo ves que vengan? ¿Se están organizando ya nuevamente para retomar las protestas? ¿En qué etapa estamos, en qué momento estamos a nivel de comportamiento ciudadano con relación a las protestas? Ricardo. Sí, ha sido una suma de todo una suma de varias situaciones eh, todos es, todo, todas estas semanas que ha habido protestas que ha llegado incluso a su clímax alto ¿no? eh, más o menos por febrero pero hay que recordar que, que se invirtió mucho en la policía ¿no? para que repelan y para que masacren al ciudadano se invirtió mucho esto ha generado un efecto ¿no? han sabido resistir hasta la entrada de las clases de los niños. Han sabido resistir hasta que la economía de buena voluntad de nuestros hermanos ya colapsara. Porque es cierto, ¿no? Hay, ha habido marchas donde muchos de nosotros hemos contribuido con nuestro propio peculio, con nuestro propio dinero. no Involucra salir de tu zona a viajar. ¿no? Eso tiene un costo involucra que te, que te quedes, no eh, que tengas una estadía acá en Lima, eso tiene un costo, ¿no es cierto? Entonces, eh, el bolsillo del ciudadano peruano, en eh, algunos de nosotros, puede haber colapsado. Entonces, pero eso no quiere decir de que, de que esto quede ahí y haya colapsado ya para siempre y ya no van a volver a salir. Falso, falso, porque mientras que esto se agudice más... ¿Ya? El pueblo por necesidad propia, ya lo decía pues este gran psicoanalista Iván Pavlov, ¿no? que una masa cuando se enardece eh, muchas veces pues eh, llega, llega a hacer las cosas muchas veces de forma violenta y por iniciativa y por necesidad de subsistencia. No, no solamente es la restitución del profesor Pedro Castillo, es una nueva constitución, ¿no? y que renuncie la señora Dina Baluarte. ¿no? Esos son los tres puntos principales, no referendo por una nueva Constitución. Entonces, eh, Dina, esto se originó porque Dina Baluarte simplemente traicionó. Hay muchos colectivos que dicen que tenemos que bancarnos, que tenemos que aguantarnos la presencia de Dina Baluarte porque votamos por Castillo. Falso. ¿ya? Ese, ese argumento tiene que ser destruido. ¿Por qué? Porque cuando una presidenta, ¿Ya? del mismo partido del presidente Bacado, coge el poder, coge con el ideario, coge con las intenciones, coge el poder tratando de llevar adelante lo que se quiso hacer, ¿no? Claro, siempre y cuando, siempre y cuando sea un buen proyecto, ¿no? Un proyecto para el pueblo, no un proyecto para complotar contra el país, ¿no es cierto? Lo que se lo de que debió haber hecho la señora Baluarte de haberle dicho al pueblo peruano para que no salga a marchar, es primero que nada convocar un debate nacional entre ciudadanos y entre figuras de la política peruana y del derecho constitucional, ya para que se enfrenten en debate entre quienes quieren un cambio de constitución y quienes rechazan la idea de, de una nueva constitución, quienes no quieren una nueva constitución. Realizar este debate nacional. Terminado el debate nacional, pasar a un referéndum promover un referéndum, hacerlo, aún así el Congreso no quiera, ella debió haberlo hecho. Y una vez que ese referéndum, no, eh, con los resultados, ambas, no, si la gente dijo que no, se respeta y no hay nueva constitución, pues no hay. Pero la gente ya opinó, la gente ya se manifestó y participó de la política peruana. Y si la gente hubiese dicho que sí, se tuvo que respetar que se ganó, y se tuvo que el pueblo, obviamente, estar en las calles para hacer respetar desde cualquier poder político, económico, oligárquico y lo que fuese, ¿no? a respetar la decisión del pueblo. Entonces, simplemente debió haber hecho eso, y no lo hizo. Y ese es el motivo por la gente sí. cuál estuvo en las calles. Sí. Pero eso no queda ahí. Ahora tengo entendido que mañana que es 15, hay una manifestación también, y esto se va a ir incrementando. Y ya tenemos información, ya de los hermanos de provincias, que también... Y eh, no solamente algunos vendrán aquí, sino algunos en sus mismas regiones harán su manifestación y harán sus paros, no harán sus huelgas, harán lo que es el paro, la huelga de hambre, la, eh, el paro de, de carreteras. A eso ¿no? quería es, ingresar, que es... Ricardo, a eso quería ingresar, discúlpame que te corte. Sí, sí, Bien, es cierto, el Ágora, sí. el Ágora está creando conciencia a, a través del debate, la información en la Plaza de San Martín. ¿Ustedes tienen algún nivel de coordinación con dirigentes para saber qué medidas se están eh, llevando, se están tomando como acuerdos previos para encaminar nuevas protestas? o en qué zonas, o en qué lugares, más o menos, hasta donde sea permitido decir, no no estamos en una dictadura y obviamente no se puede decir todo, ¿no? Porque si no, te caen con las botas y las balas. Entonces, ¿saben de qué están ustedes eh, en contacto con dirigentes, que se están organizando ya algunas manifestaciones o algunas iniciativas para mm, enfrentar esta dictadura? Hay dirigentes que vienen a traernos noticias, vienen a, a comentarnos este, lo que se está planeando, ¿no? Es cierto, vienen, nos comentan, nos informan para estar al tanto, ¿no? Lo que sabemos ahora que se está articulando, sí, se está articulando con algunos frentes de defensa, eh, allá en provincia, ¿no? Con uno de nuestros voceros principales, ¿no? Y sabemos bien de que Puno va a continuar en defensa... De su litio, ¿ya? Eh, Arequipa también piensa eh, seguir haciendo lo mismo que está haciendo Puno, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente, Manuela, trasladarse acá a la capital de Lima, ¿no? También es un costo. Entonces, muchas regiones tenemos ya de buena fuente, ¿ya? Eh, la información que van a empezar a hacer algo muy parecido a lo que está haciendo Puno, es decir, en sus regiones. Sí, me dejan entender. De en sus regiones van vale a empezar ellos, muchos de ellos, a realizar ese trabajo de campo ahí a modalidad de protesta. Mira, qué interesante saber de que eh, cada quien en su región va a empezar manifestaciones eh, en contra de esta dictadura. ¿Cómo estamos en el norte y en el centro? El sur con Puno ha sido claramente eh, visible la postura que ha tenido. <risa> ¿Qué información tienen del centro y del norte? Eh, en el norte, te soy más específico, ¿ya? Eh, te voy a dar este, un poco más de información en el tema del norte. ya Y, y esto muchos lo han visto, ¿eh? muchos han visto eh, cómo la señora Dina les dado le ha dado la espalda al pueblo de los hermanos del norte. Le ha dado la espalda a, a un pueblo que ha sido arrasado por un tema climático, por, un, por, un, por, un, por estos huaycos de, de estos fenómenos climáticos, ¿no? y la presidenta le ha dado la espalda con su gabinete. ¿no? O sea, les ha dicho prácticamente que no hay nada para ellos. ¿no? Y yo, yo me pregunto, ¿eso es ser un, un presidente estadista? ¿Eso es velar por tu pueblo? Entonces... El pueblo del norte se ha dado cuenta de esto. ¿no? Se dice de que muchos hermanos del norte han estado en contra de una nueva constitución. Se dice que muchos hermanos del norte estuvieron a favor de que se quede Dina Baluarte que hizo bien en quedarse Dina Baluarte. ¿no? ¿Qué pensarán ahora? ¿no? Se dice, se dice muchos de ellos. ¿no? Pero yo creo ya que, que represaliar nosotros no somos nadie para represaliar a nuestros hermanos del norte, no. Ellos merecen todo el apoyo de esta presidenta. Pero en qué, en, en qué, yo, me, yo a lo que me voy, es que no, que cómo prefieren ¿no? guardarse el dinero, ¿no? guardarse las reservas del dinero que le pertenece a todo el pueblo, que es para eso, prefieren guardarlo para otra cosa. Se tiene que priorizar a los hermanos del norte. ¿No? Eso es gestión presidencial. ¿no? Se tiene que justamente priorizar el gasto público para el norte, para la estabilidad de ellos. Hay gente embarazada, hay mujeres embarazadas en el norte, hay ancianos, hay niños que están sin comer, están atrapados en ese huaico de, de lodo que ya se ha secado, están prácticamente atrapados en, en, en la zona donde viven. No tienen que trepar para irse a conseguir el alimento, me dejo entender. Entonces, mira, mira, ¿no? Eh, eh, el que no quiera verlo, ¿ya? el que no quiera ver esto definitivamente, pues, ¿no? Se está cegando peor que un chino. Sí, eh, realmente, esa es la realidad, pues, ¿no? Hay dinero para balas, hay dinero para botas, hay dinero para helicópteros para drones claro. y por para eso, movilizar y por eso ellos también van a, y por eso ellos también se van a unir al paro según tenemos información por eso ellos también se van a unir como decía no hay dinero para acudir a nuestros hermanos que han sufrido los esbates de la naturaleza esa es la realidad y de estadista Dina Boluarte no tiene ni la e. ni la eh no me quedó muy grande y obviamente ella ha hecho todos los méritos para que el Perú la llame como se merece. Es una miserable criminal, Dina Boluarte y todo su gabinete ministerial. Finas del Congreso de la República, el Congreso, silencio absoluto, no pasa nada. Ya se olvidaron del tema de adelanto de elecciones, juegan en pared con el Ejecutivo. Ellos se están frotando la mano porque... Eh, piensan que todo está arreglado para quedarse hasta el 2026, viviendo de las arcas del Estado todas estas mafias criminales que tienen una curul en el Congreso de la República y desde ahí avalan universidades mafiosas, Ministerio de Público mafioso, prensa mafiosa, o sea, a desfujimorizar nuestra patria. ¿Qué opinas del Congreso, Oster, Ricardo? En este momento. No eso no, no, eso no es congreso. Eso no es congreso. Eso, eso es un gallinero para mí, ¿no? Y con el debido respeto, ya eso no se le puede llamar congreso. Un poder. Con debido respeto a los da... gallineros, ¿ah? Con debido respeto a los gallineros. Obviamente. Por... Claro, obviamente, con debido respeto de, de los anim animales del gallinero, ¿no? Eh, esto no es congreso. Un poder eh, que sabe que emana del pueblo no se puede autodenominar el primer poder del Estado. Y eso tiene que saber la gente, eso tiene que saber los ciudadanos, de que el pueblo justamente ha parido, ha dado a luz a los poderes. ¿Cómo pretende un poder que ha nacido del pueblo autodenominarse el primer poder del Estado? ¿Cómo? Eso es, an eso es, es eh, antipolítico. ¿No? Pero obviamente, ellos no son políticos. Ellos son cualquier cosa menos políticos. no. Ellos lo único que buscan es el lobby, la ganancia. ¿no? Pero si yo, caramba, a mí me gustaría mucho que el ciudadano peruano empiece a estudiar al pueblo, lo que es el pueblo como institución, lo que significa el concepto político de pueblo. Me gustaría que, que la ciudadanía sepa lo que es el pueblo, pero a la prensa no le gusta que se mencione la palabra pueblo. La prensa siempre estuvo en contra de que el presidente diga la palabra pueblo. Y esto va a tener que romperse. Y va a tener que romperse algún día. Porque no puedes engañar a mucha gente todo el tiempo. ¿no? En algún momento la ciudadanía se va a dar cuenta de su verdadero poder. ¿No? del poder que emana netamente de ellos, ¿no? Eso es lo que me gustaría que, que la gente sepa principalmente, ¿no? ¿Qué es realmente el pueblo en sí? Y para quien se debe gobernar, ¿no? Y para quien se debe dar las mejores facilidades de desarrollo, ¿no? para, para, para Y todo, todo acto político tiene que ser dirigido en beneficio de la colectividad, ¿no? Ellos hacen todo lo contrario a eso y la gente tiene que darse cuenta, ¿no? Interesante lo que nos dice Ricardo Damián, todo acto político debe estar dirigido al beneficio de la colectividad, de las grandes mayorías del soberano y no a eh, intereses personales ni de grupo. Cuando ya cualquier acto político se orienta a un interés puramente personal, personal o de grupo se desnaturaliza. Se desnaturaliza y pierde la esencia. De, eh, de, de, del hecho mismo, del acto mismo, ¿no? Entonces, es necesario replantear que cada acto debe estar al servicio de la comunidad. ¿no? Primero por eso, para ser buen político, para ser buen periodista, para ser buen ciudadano. Primero hay que ser buena persona. Si no eres buena persona, buen ciudadano, y si no conoces la realidad nacional, estamos, estamos mal. Entonces... Tomo yo las palabras de Ricardo para hay que educarnos, hay que instruirnos, hay que culturizarnos, hay que debatir, hay que dialogar y no creernos los dueños de la verdad y mucho menos utilizar un micrófono para hacer daño, sino para ayudar a nuestra población a educarse. Ricardo, un mensaje para todos los seguidores de Todo Cambia, para los seguidores de Lágora Popular. Este espacio es tu espacio y el espacio de quienes quieran eh, a través del micrófono y, y, y de la posibilidad de conversar, de dialogar, sin creernos dueños de la verdad, eh, ayudarnos a generar conciencia para que nunca más nos vuelvan a engañar con discursos bonitos, con papeles con campañas millonarias, para que nunca más... Eh, nos digan que democracia es ir a sufragar y ahí estriba la democracia. Para que nunca más suceda eso, eh, tu mensaje, Ricardo, y vuelvo a decirte, todo cambia, está al servicio de ustedes, amigos, que hacen posible que nosotros lleguemos a sus hogares a través de este medio desde la ciudad de Milán Italia. Solo agradecerte, estimada Manuela Bastidas, agradecerte, a ti, eh, ha sido un honor conocerte y conversar contigo. Espero que en algún momento se dé eh, otra interacción, otra entrevista de forma presencial algún día, me imagino, espero que sí. Saludar a tu audiencia, ya tienes muchos seguidores, muy respetables, todos, eh, y nada. Y eh, solamente el, unico, el mensaje que quiero darles a los hermanos peruanos es que se vienen cosas eh, probablemente muy fuertes, muy fuertes aquí en el país y debemos estar preparados. Eh, porque el ciudadano peruano ya no le queda de otra ya. El ciudadano peruano está hoy en día entre la espada y la pared porque no tiene una casa, porque no tiene posibilidad de poder formarse, desarrollarse, porque tiene una prensa que no lo educa que no lo educa, al contrario, trasquiversa todo concepto de significado y significante, y tras, es prácticamente y, y la infamia andando, esta prensa. ¿No? Y, y, y los, los pueblos, los ciudadanos, ¿ya? Y me gustaría que sepan algo importante, nos hicieron creer que era culpa nuestra de no salir adelante como personas de no desarrollarlos. Nos hicieron creer eso. La prensa, por medio de sus psicosociales, nos hizo creer mucho eso. El agro popular ha venido a romper eso. Pero le, te digo, hermano mío, no es culpa nuestra, nunca lo fue. Nunca lo fue. Sino que las, las condiciones que se han dado no se han dado a nuestro favor, porque hemos estado solamente gobernados solamente por estos benditos fujimoristas, y por las mafias que lo secundan, ¿no? y que hoy en día está que sale y a, a relucir este tipo de malas prácticas y de mañocerías que siempre han estado acostumbrados. Y importante, ya, este es un mensaje del aro popular, vamos a tener que organizarnos de tal manera para que nunca más ni fuerza popular, ni renovación popular del señor Aliaga, ni Avanza País, ni Acción Popular, ni Podemos, ni El Moradito, lleguen al Congreso, porque esta vez vamos a tener que luchar y organizarnos de tal manera para que este Congreso esté representado y tener mayoría en este Congreso con gente del pueblo y así garantizaremos una Constitución nueva, hecha en democracia por primera vez en los 201 años del pueblo peruano. ¿Sí? Me lo Ricardo, antes de que te despidas, tú has señalado... Que identificar y no permitir que lleguen ninguno de los que has mencionado, Fuerza Popular, Renovación Muy Popular. De tener, de tener, de tener. Pero ellos se ellos están infiltrando con el discurso de que soy del pueblo, soy del pueblo, se han cambiado de camiseta hábilmente, ellos son hábiles. Después de sí. tenerlos identificados, inclusive que son de Fuerza Popular, Renovación, Avanza País, y ahora están claramente, inclusive, levantando las banderas a favor de la libertad de Castillo. ¿Qué te parece? Sí, en ese en ese aspecto ya algo rápido. Mira, el Agro Popular ya justamente va a estar para informar a la ciudadanía ya de estos tránsugas, de estos pro pueblo ya. Y tenemos muchas cosas por hacer y ahí, como dices tú, ¿no? Y ahí va a caber y lo que es la organización que tenemos que tener. Y parte de esa organización que vamos a tener para un, un congreso próximo de gente solamente del pueblo, ya eh, parte por lo que va a ser el ágora popular informar correctamente de cada tránsfuga de cada persona camuflada, de cada fujimovista disfrazado. Pero, por lo pronto, un consejo a los hermanos peruanos, ya vayamos verificando los debates congresales que han tenido los candidatos pasados de este Congreso. Por ejemplo, yo vi un debate cuando la señora Norma Yarrow estaba postulando al Congreso, debatió con Bermejo. ¿Ya? Carambas, la viera la señora Norma Yarru, parecía socialista, parecía comunista, todo lo veía hablar del pueblo, ¿no? Entonces, misión importante, ¿no? Verificar los debates congresales, ¿ya? De postulantes para el Congreso, para este Congreso, ¿no? Pasados, verificarlos, ¿ya? Vean cómo actúan estos individuos. Vean cómo actúan estos eh, súbditos del mal. ¿ya? Eso es importante. Ahora, el, el agro popular también se va a comprometer a eso, pero nos vamos a organizar, repito, de tal manera para hacer lo posible para que lleguen solamente personas que sirvan al favor del país y, una, y pro de una nueva constitución, estimada Manuela. Muchísimas gracias, a Ricardo Damián. Del Ágora Popular, te traslado también un pedido que les hacen a través de las redes, es de que investiguen a López Chau. Hay algunos, um, algunas informaciones que hay que verificarlas, hay que seguirlas, hay que analizarlas sobre el ingeniero López Chá. Ese es un pedido que les hacen al Ágora, yo cumplo con transmitirles y ojalá que en algún momento tarde. ese tema tengamos que conversarle en este espacio Todo Cambia Noticias. Va a ser una dura tarea, pero una cruzada de todos los que nos tenemos somos claramente identificados. Y hay que identificar a los oportunistas, traidores y a los que se cambian de camiseta en cualquier proceso de elecciones. Eso sabemos, en el espectro y en el despacho y en el, la circunscripción territorial donde nos movemos, los tenemos identificados, hay que darlos a conocer solamente con nombre, apellido y fotografía. Manuela, ¿me permites un segundito, por favor? Quisiera, eh, quisiera solamente no comentarles que hay una actividad eh, en el Agro Popular, en la oficina, ¿ya? en Gioncayoma, sí, sí. pueden acercarse, es una frejolada el día de mañana, está 15 soles, con eso sustentamos nuestro espacio, nuestras oficinas, nuestros equipos, y al que esté en Lima, ¿ya? Eh, con mucho gusto se pueden acercar, eh, va a ser una buena porción, esperemos de que vayan, con, muy, con mucha gentileza los vamos a atender. Gracias. Bueno, la invitación está hecha y cuando lleguemos al Perú, ojalá que también hayan ese tipo de actividades para, para poder colaborar, colaborar eh, con nuestros hermanos del Ágora, con cada uno de los que están haciendo prensa alternativa, eh, pidiendo y sosteniéndose a base del contributo de nuestros soberanos, tributo solidario, por supuesto. Y es por eso que no se hipotecan no hipotecan su línea a ninguna transnacional, a ninguna empresa, ni a nada por el estilo. Decirles a través de este espacio también que todo cambia, se sostiene. Gracias. Y por eso es que no salgo todos los días, porque trabajo y pagar luz, agua equipos. Bueno, salen de mi propio bolsillo humildemente Y por eso es que salimos tres veces o cuatro veces a la semana, porque si en Europa no se trabaja, no se come, señores. Muchísimas gracias, Ricardo, pero toda nuestra solidaridad, el pedido que ha hecho Ricardo Damián de estar en esta actividad económica que va a permitir... Pagar algunas eh, responsabilidades, pues, porque hay que pagar luz hay que pagar internet, hay que eh, solventar de alguna manera. Esa es la realidad dura de nuestra patria y la solidaridad de nuestros compatriotas con el Ágora Popular. Ricardo, vamos a estar conversando en el interno para ver cómo también contribuimos con un granito de arena. Muchísimas gracias a Ricardo. Gracias. Nuestro saludo a los de Ágora Popular y a cada uno de los seguidores comprometiéndonos a retornar el día de mañana en Todo Cambia Noticias. Muy buenas noches en Europa, nueve de la noche con 30 minutos. Y en el Perú estamos, ¿a qué hora, Ricardo? dinoslo tú. Dos de la tarde con 28. Dos de la tarde con 28 minutos. De igual manera, saludamos a todos nuestros compatriotas en Europa y en el Perú. Buenas noches y muy buenas tardes.